Este, esta píldora formativa sobre teoría del cambio, pues encaja también muy bien con nuestro, el enfoque que tenemos nosotras sobre el emprendimiento, ¿no? que lo vemos como primero una herramienta que nos puede permitir esa transformación social, esa transformación socioeconómica, pero también es un, un proceso y una, ¿no? el proceso emprendedor es una herramienta también que nos transforma a nosotras. ¿no? Entonces, este del yo cambio, todo cambia, pues se, se encaja muy bien con este enfoque de emprendimiento transformador y y social que tenemos, ¿no? eh, Bueno, para las que habéis participado en otras píldoras, eh, esto forma parte de un proyecto más amplio que se llama el, Una economía justa al servicio de una Agenda 2030 transformadora y en concreto esto se ubica en un eje en el que queremos eh, fortalecer y consolidar los proyectos de economía social y solidaria, ¿no? Como los vuestros. Entonces, tenemos este programa formativo que también os voy a compartir Después de la presentación que hago yo ahora muy breve, os voy a compartir todos estos enlaces por el chat. ¿vale? Eh, hay un programa ya de píldoras formativas cerradas, eh, hemos tenido hasta ahora dos, sobre planificación estratégica y sobre los fondos Next Generation. No sé si alguna, Laura, igual tú has participado que te veo sonreír. Eh, y luego tenemos las siguientes que tenemos los próximos lunes, es eh, sobre gestión del cambio el lunes que viene. Eh, la del lunes siguiente se me acaba de ir el tema y bueno la siguiente que es el jueves 7 de julio eh, es sobre economía circular ¿vale? os voy a compartir el enlace en el chat y luego tenemos, eh, tenemos otros temas ¿vale? estos temas se han elegido no sé si alguno habéis participado pero se han elegido a través de un diagnóstico abierto eh, con entidades de economía social y solidaria a las que se lo hemos enviado y habéis priorizado unas temáticas ¿vale? Entonces esto es lo que hemos tenido en cuenta a la hora de definir el programa que sepáis también que ahora estamos en un, en un proceso, hemos abierto una, unas candidaturas, o sea, una solicitud, un proceso de, de solicitudes para recibir eh, solicitudes para acompañamiento y asesoramiento a, a entidades de la economía social y solidaria, ¿vale? Recibimos solicitudes hasta el 11 de julio, también os voy a pasar el enlace por el chat para que si alguna de vosotras os queréis inscribir lo podáis hacer, que hay un formulario, ¿vale? Eh, en este proceso de acompañamiento tendréis un acompañamiento de Economistas sin Fronteras y luego un acompañamiento de otra entidad referente en vuestro sector de actividad, referente dentro del ámbito de la economía social y solidaria. ¿vale? Entonces, pues os animo a que, a que nos enviéis candidaturas, solicitudes y hasta el 11 de julio. ¿vale? Eh, después, ¿qué más deciros? bueno yo ya paso a presentar a jorge sánchez cruzado vale jorge sánchez cruzado es ambientólogo es miembro de la cooperativa altequio la cooperativa altequio eh, tal y como se bueno yo he encontrado en internet se definen como catalizadores de procesos de transformación ecosocial hacia la sostenibilidad y, y, y algo que pone también en su web que me ha parecido muy interesante ¿no? aparte de esta palabra catalizadores que me ha gustado eh, es que hablan de transformar las relaciones para transformar el mundo y aportar también un cambio de mirada o una mirada eh, apreciativa hacia el entorno ecosocial. ¿vale? Jorge es ambientólogo con una larga trayectoria de, de análisis y de elaboración de nuevas metodologías para estudiar la relación entre las personas y, la, y de las personas con la naturaleza. ¿no? Me corriges, apuntas lo que quieras luego, Jorge, cuando, cuando te dé paso, ¿vale? Eh, pero bueno, pues tenemos esta suerte de estar aquí con, con Jorge de altequio y Altequio, no sé si les conocéis, pero es una entidad referente dentro del mercado social de, de Economía Solidaria de Madrid y, y bueno, pues... Eh, os voy a dejar con él. Va a hacer una, una sesión muy participativa, pero también me ha dicho que cuando queráis participar, eh, no dudéis en hacerlo, ¿vale? Bien por el chat, pero también intervenir directamente. De todas formas, va a haber bastantes espacios de, de participación y de trabajo en grupos, ¿vale? Pues eh, con esto, bueno, deciros que también que el horario es hasta las 7, está previsto, ¿vale? Para que sepamos un poco eh, cuando terminaremos. Y, y nada más, y le doy paso a Jorge. Bienvenido. Muchas gracias, Patricia. Ah, bueno, pues eh, nada, lo primero, me alegro mucho de saludaros. Es un, es un gusto para mí estar con vosotras y vosotros esta tarde. Eh, gracias, Patricia, por la presentación. Supongo que para algunas personas les ha resultado un poco abstracto, que es eso que hacemos, ¿no? De catalizar procesos de transformación o relaciones o cosas así, ¿no? Básicamente, bueno, somos un equipo de personas facilitadoras que trabajamos en procesos grupales y lo que hacemos es intentar entender cómo nos relacionamos pues, con nosotras mismas, con otras personas y con el territorio. Y a través de ese entendimiento de las relaciones, eh, pues intentar mejorarlas ¿no? hacia la sostenibilidad o la resiliencia. Y en eso de entender relaciones y trabajar con grupos, pues trabajamos mucho con metodologías, metodologías de innovación social, eh, tecnologías sociales y utilizamos un montón de metodologías. y Las combinamos en función de la necesidad pues, de esa comunidad, grupo, territorio. Y bueno, pues una de las metodologías que me, me han invitado a compartir hoy aquí con vosotros y vosotros es la, la teoría del cambio. Entonces, antes de, de entrar a a hablar un poco más de teoría, de, de teoría del cambio, me gustaría hacer un termómetro. Bueno, estoy viendo la mitad de las cámaras. Eh, hay personas que tienen las cámaras apagadas, pero bueno, me gustaría hacer un termómetro, igual poniendo el pulgar hacia arriba, hacia el medio o abajo. ¿Cuánto conocéis la teoría del cambio? Si ya os suena, os es conocido. Si, si es totalmente nuevo, no habéis oído nunca hablar de ello, hacia abajo. Si la conocéis bastante, la utilizáis hacia arriba. Y luego, pues, todo el rango ¿no? de, de variable que hay. Vale, entonces, veo que hay personas que... Hay una diversidad de todo. Pues hay personas que la conocen bastante y la utilizan, otras que es la primera vez y otras que así asado. Pues genial. Eh, bueno, os invito también a que hagamos de esta sesión como un proceso reflexivo y, y también, pues... Eh, tanto con la curiosidad de las personas que igual eh, conocen menos la metodología como con la experiencia de las personas que la hayan utilizado, pues entre todos y todas eh, construyamos este, este diálogo ¿no? en torno a la metodología. Entonces os invito a participar en cualquier momento. Lo podéis hacer por el chat o a, a, abriendo el micrófono y, y hablando directamente y me podéis interrumpir cuando queráis. Y, a veces tiendo a acelerarme un poco, entonces por eso también os pido que si veis que me, me embalo mucho, pues me echéis un poco el freno. Y bueno, pues um, os voy a contar, sí, para empezar, eh, cómo es un poco la, la agenda de la sesión. A ver que me ponga aquí las camaritas para veros. Ah... Uh, en realidad sí, el nombre era ahora que lo has dicho Patricia, cambio, todo cambia, pero a mí la canción de Mercedes Sosa me gusta tanto, ¿no? La de cambia, todo cambia, que al final tomé ese título. Y luego he averiguado que la letra es de un chileno que se llama Julio Nunauset, que luego la canción de Mercedes Sosa es una versión. Bueno, pues eh, voy a dividir la, la sesión en tres bloques. Una primera que es una aproximación al cambio, ¿no? ¿qué es esto cuando hablamos de cambio, qué dimensiones tiene, cómo podemos explorar el cambio, eh, narrativas? Luego un segundo bloque eh, más teórico sobre la teoría del cambio, cómo es la metodología, los fundamentos y cómo se aplica. Bueno Y luego un tercer bloque más de aplicación, ya para proyectos y organizaciones, eh, y cómo utilizar la, la teoría del cambio en la práctica. Vale, entonces para empezar a hablar de cambios, eh, vamos a hacer un pequeño ejercicio así también para romper el hielo entre vosotras y vosotros. Y vamos a crear salas pequeñas, eh, de salas de conversación, a ver. Vale, tres. En las que os vais a encontrar o bien con otra persona o con otras dos personas. Y en tres minutos os invito a que compartáis. Un cambio que habéis hecho hoy, en el que habéis participado, o un cambio que habéis hecho cualquiera, ¿vale? Así que podéis conectar con vuestro día de hoy y eh, compartir un pequeño cambio en el que hayáis participado. Y allá os mando a las salas. Y a que lo estaba desarrollando desde una universidad. Y ese fue mi gran cambio. Y ahí también había una colega que planteaba un cambio en que desde la, desde la oficina pasó a su casa a trabajar hoy para poder participar del taller. Eso. Muchas gracias, Pablo. ¿Safi? Sí. Sí. Ahora sí. Bueno, eh, nada, también nos pasó lo mismo. Eh, mi compañera había comentado eso también, de que un cambio ya era para nosotros estar hablando eh, hoy en esta charla o eso. Y yo personalmente decía que soy más de rutinas y quizás no pienso tanto el cambio. Sí me gusta, pero en general, a donde voy, rutinas, busco hacerme rutinas. Y lo habitual y todo eso, pero... Nada, abrirme a la relación con mi mamá, digo, hoy justo hoy me propuse, y dije, bueno, a ver, cambiemos esto, dije, <ríe> tratar de escuchar más, tratar de, de acompañarle a un sitio y eso. Genial, muchas gracias. Pues nada? en realidad es lo que trae, ¿no? como que estamos cambiando continuamente, ¿no? Yo tenía calor en la sala donde estoy, he encendido el aire un rato para cambiar esta situación que era insoportable, ¿no? Entonces, como que hay cambios en, en, nuestra, en nuestra rutina, cambios muy sutiles. Y vamos a hacer una segunda ronda con otras personas distintas. Y ahora os pido que compartáis un cambio más grande que habéis vivido o habéis sido parte en el último año, dos años, pero como un cambio así de mayor calado, ¿vale? Eh, como un cambio un poco más profundo. Y bueno, doy tres minutines y volvemos a la sala principal. Vaya. Bueno, ¿qué tal ha ido esta segunda ronda? ¿Alguien quiere, ¿Alguien quiere compartir algún tipo de cambio que habéis compartido con vuestras parejas o tríos? Compañero, los exponen. ¿Cómo, cómo, perdón, que no lo entendí bien? Que espero que mi compañero lo exponga, si quiere. Ah, venga. ¿Qué hemos comentado? Vale, vale, vale sí. Eh, bueno, pues mi compañera, perdona, ¿tu nombre no recordás? Eh, eh, Mita. Mita. Mita. Mita. Pues nada, Mita está con el nido recién vacío, se han ido sus hijos y bueno, no lo lleva muy bien, le coincide más con la jubilación lo cual pues ha sido un cambiazo ahí realmente muy muy, muy gordo. ¿no? Pero bueno, yo le animo que que, que, ve, que descubra oportunidades y ventajas que puede tener. Y nada, gracias, lo también he compartido que he hecho un cambio de trabajar en cooperativa, trabajar en sociedad limitada con equipos que, que se hacen y se deshacen, a, pasar de, a haber pasado de un equipo más estable. Es también un cambio muy grande. Vaya, vaya, muchas gracias por traer Cambios más profundos, ¿no? Cambios que tienen... Es un cambio de rumbo importante en nuestra vida, ¿no? Y que nos, nos mueve un montón de cosas. Muchas gracias por tenerlos. Um, iba a plantearos hacer una, una tercera ronda, pero como hemos empezado con unos minutos de retraso, os voy a lanzar la pregunta para que os la hagáis vosotros y vosotras esta noche y la consultéis con la almohada. Que es eh, en qué cambios me gustaría participar, ser parte ser parte qué cambios a nivel cultural, social, qué cambios en el mundo, de qué cambios me gustaría formar parte o contribuir ¿no? con mi energía, con mi tiempo. Y ahí os dejo esa pregunta que tiene que ver mucho conectar con vuestro propósito personal, ¿no? con a qué dedicáis vuestro tiempo, vuestra energía. Y como digo, bueno, ya no hacemos la ronda para que compartáis en grupitos, pero yo creo que es una pregunta muy interesante para, para haceros y reflexionar sobre ello. Bueno, pues voy a compartir, a ver, um, para continuar un poco con el contenido y, y seguir conversando en torno a, al cambio. Uh, no bueno, estamos la aproximación que ya estábamos haciendo, ¿no?, a los cambios... Pues ahí hay, hay una, bueno, muchas veces se suele decir esa presión, ¿no? De que todo sigue igual, o parecía que iba a cambiar, las cosas siguen igual. Eso es imposible que ocurra, ¿no? Como la realidad es algo que cambia siempre. Aunque parezcas que vuelvas a una situación anterior, algo ha cambiado, al menos la experiencia, el aprendizaje, eh, las condiciones ya no son las mismas. Entonces, eh, no se puede interpretar la realidad como un. Como, como una situación estática o estanca, ¿no? La realidad es algo cambiante. Y esto es algo que muchas teorías pues, han, han eh, digamos, corregido a las teorías científicas más racionalistas, ¿no? De, de hacer eh, como una, un fotograma de la realidad para entenderla y analizarla. No, pues hay teorías más modernas, de teorías de sistemas complejos. Eh, visiones sistémicas, eh, bueno, la visión de la complejidad, de la relatividad de la física cuántica, que todas nos dicen que el cambio es permanente y hay incertidumbre y no se puede tomar una situación como algo estático y que se pueda permanecer en el tiempo. ¿no? Entonces, tenemos que aprender a navegar en esa incertidumbre y, y, a, y a navegar en la complejidad, ¿no? en entender un poco... Eh, cómo es esa, esa complejidad de nuestro mundo, de relaciones eh, con nosotras mismas, con otras personas, entre territorios distintos, con, con el planeta, y, y bueno, pues la teoría del cambio viene a ser una metodología que nos ayuda un poco a enmarcar pues estos procesos, este proceso de cambio donde nos enmarcamos como personas o como organizaciones, ¿no? Um, antes de, eh, bueno, os voy a contar, esto creo que puede ser muy interesante porque también nos ayuda a reflexionar en el, en el sentido de los cambios. Esto es un poco como cuatro principios de los sistemas vivos que se pueden aplicar a cualquier sistema, cualquier, sea una organización, sea un estado, sea una persona, sea ¿no? como distintos niveles de organizaciones. ¿no? Son como cuatro principios que cualquier sistema vivo tiene. Uno es el rumbo. El rumbo tiene que ver con la visión, con la dirección, con el propósito. ¿no? De, en algún ser vivo puede ser, o sea, el propósito puede ser de mantenerse en el tiempo, ¿no? de, de reproducirse para mantenerse. Eh, en una organización, pues también tiene una dirección, ¿no? tiene una visión hacia donde, hacia donde se dirige. Hay un propósito. Eh, otro es el, el cuadro de mandos, que son los indicadores que nos avisan de si estamos yendo hacia ese rumbo o si nos estamos desviando, ¿no? Entonces, ese, ese cuadro de mandos nos dice, cuidado, salto una alerta, de, cuidado que esto nos está desviando de nuestro rumbo, ¿no? Y entonces podemos corregir para volver a orientarnos a nuestro rumbo, ¿no? Y estos indicadores los tiene también cualquier eh, sistema, sistema vivo, ¿no? Una planta, si nota que, que hay un exceso de temperatura, pues a lo mejor es un indicador eh, para que le... Y de ahí desequadrar una estrategia igual de quitarse hojas, de reducir las hojas que tiene o, o hacerlas que crezcan más para protegerse del calor. Pero bueno, como que esos indicadores los tiene también cualquier sistema vivo. Y esto cuadro de mandos eh, al final nos viene muy bien eh, como organizaciones, incluso también como personas. Es un ejercicio interesante decir, vale, cuáles son nuestros indicadores clave para, para que nos den las referencias importantes de que estamos en un buen rumbo, ¿no? Y lo podemos hacer. A mí me, me gusta, eh, a veces lo he intentado practicar, como hacerlo a nivel personal, de cuáles son lo, como los indicadores en mi vida que me llevan un poco a, a, al tipo de vida que quiero, que quiero llevar, ¿no? igual tiene que ver con el ejercicio físico, con la, algo más intelectual o relacional, o... bueno, otra cuestión, otro de estos principios es el de las escalas lo ¿no? que son los distintos niveles de realización, entonces si por ejemplo fuéramos somos un individuo, pues un individuo puede estar aquí en el centro y ese individuo pues tiene otras escalas, otros niveles eh, más, más interiores, ¿no? Digamos, pues un individuo es un sistema también que tiene órganos y los órganos están conectados entre sí y esos órganos a su vez pues tienen distintas partes, así que podemos ir bajando en la escala ¿no? eh, de organización e igual hacia, hacia, la, hacia afuera, digamos. ¿no? Como, yo como individuo pues formo parte del colectivo. Pues, muchos colectivos de muchas comunidades a distintos niveles, ¿no? Unas comunidades de trabajo, otras comunidades de convivencia, vivo en un país, en un continente, ¿no? Y entonces, como ser, ser consciente, y, y esto puede ser igual a nivel de individuo o a nivel de organización, ¿no? Yo como organización, si la ponemos en el centro, pues estoy constituida por una serie de personas, ¿no? Y una serie de procesos internos y eh, esta organización se enmarca pues en una ciudad o en una red de organizaciones, etc. Entonces, entender cuáles son las relaciones entre los distintos niveles también nos ayuda bastante ¿no? a bueno, comprender un poco cómo nos ubicamos en el mundo. Y el cuarto principio de los sistemas vivos que traemos es de los mecanismos, que es, eh, bueno, pues hacia adentro y hacia afuera, ¿no? en, en esta escala, es el cómo nos relacionamos. ¿no? En los internos, si hablamos a nivel de organización, pues el, el, es el, el cómo, cómo funcionamos. Esto es lo que muchas veces pues en, en economía social y solidaria se suele llamar como las tareas reproductivas, que son como las cosas que no, que no se ven. ¿no? Es, es decir, pues estos son mecanismos de, de contabilidad, de cuidado del equipo, de gestión de proyectos. Que esto no lo ven nuestros clientes, pero si no hiciéramos eso, no podríamos ofrecer lo que hacemos hacia afuera, ¿no? Que igual es los servicios que ofrecemos, o los proyectos, o las relaciones, o la intercooperación que tenemos con otras redes. A esto, a nivel de persona, también es cómo nos relacionamos con nosotras, nosotros mismos, ¿no? De qué tipo de mensajes me diga a mí mismo, cuál es, qué alimentación tomo, eh, cuál es, eh, bueno, cuáles son mis hábitos o mis prácticas cotidianas y hacia el exterior, pues qué tipo de relaciones tengo con otras personas ¿no? ¿Cómo, cómo utilizo el, el poder con o el poder sobre ¿no? Como lo, cuál es? Con, ¿Qué tipo de dinámicas de poder eh, utilizo en mis relaciones a la hora de comprar, también a la hora de trabajar, ¿no? ¿Cómo me relaciono con el mundo? Y, y esos son mecanismos y bueno pues todo, sobre todo esto podemos hacer cambios, ¿no? Eh, otra, otro aspecto de los cambios son como las distintas dimensiones donde podemos eh, generar eh, cambios. Cuando, cuando hablamos de pues, una organización, nos planteamos eh, generar nuestra teoría del cambio, organización o territorio, bueno, pues hay como distintas esferas en las que se pueden realizar estos cambios. ¿no? Está pues, la esfera eh, más personal que tiene que ver en cuanto a pues, competencias profesionales, Personales, habilidades de relacionamiento personal, de gestión emocional, eh, bueno, como habilidades para gestionar eso, el, el, el tiempo, no como habilidades y cualidades personales. En el plano relacional, en la esfera relacional, pues tenemos pues, el cómo nos comunicamos, qué, qué tipo de comunicación utilizamos, qué dinámicas ocurren en, la, en las relaciones. Eh, ¿Cómo colaboramos y tomamos las, las decisiones? ¿Cómo gestionamos los desacuerdos o los conflictos? En la parte estructural eh, tiene que ver con la parte un poco organizacional, en el sentido de bueno, qué tipo de organizaciones formamos parte, eh, cómo se relaciona nuestra organización, nuestra organización con el contexto eh, ecosocial, ¿no? con otro tipo de organizaciones, con, con el ámbito político, la esfera política y qué estructuras externas o de, o de mayor nivel, digamos, influyen sobre, sobre nuestra organización. A ver, hay un comentario en el chat. A ver si sí lo puedo ver, ¿cómo estoy comentando? Sí, eh, sí este material será compartido. Y luego en, el, en la esfera cultural, pues hablamos un poco de la visión del mundo, ¿no? de cuáles son los paradigmas culturales, los patrones, eh, bueno, aquí yo ahora mismo estoy hablando desde Madrid, ¿no? Entonces, pues aquí el patrón ahora mismo, como lo, lo que predomina en Occidente, pues es, eh, hay, hay muchos patrones de dominación, ¿no? De, de eh, colonial, colonialismo, de patriarcado, de eh, capitalismo que son como patrones sí, bastante dominantes y que marcan mucho la cultura ¿no? y la visión un poco la visión de, la, de, sí, de social, ¿no? Entonces, como que esos cambios, también como que cambiar esos patrones son difíciles, porque son, al final, como que están muy enraizados en, igual en patrones culturales, en, en modos de comportamiento, de comunicarse, y entonces son como, como cambios bastante profundos que al final engloban pues también a lo estructural, a lo relacional y a lo personal. Entonces, bueno, pues como son distintas dimensiones de, de, de, sobre las que podemos eh, aplicar el cambio, a ver qué hay otro... A ver. Y, y bueno, también eh, cuando afrontamos el cambio, ¿qué queremos cambiar? Eh, ¿O okay, qué queremos eh, sí, eh, hacer una teoría de cambio en una organización o revisar o qué cosas queremos cambiar? Vienen en nuestra vida, vienen en una organización. Pues esta metodología es muy práctica, que yo la utilizo bastante, que se llaman cuatro habitaciones del cambio. Que son cuatro cuadrantes, ¿no? Hay uno primero que es, eh, ¿qué queremos cuidar? no son, son cosas que vemos que funcionan, que nos gustan, que, que reconocemos, que queremos visibilizar. Eh, son oportunidades que vemos que están funcionando y ya están y queremos mantenerlo, queremos cuidarlas, ¿no? Entonces, son cosas como que no queremos cambiar a priori. Otra sería el dejar, que es cosas que queremos dejar. Tenemos, pues somos conscientes de que esto nos está perjudicando, nos afecta, nos pone dificultades, genera resistencias, genera muchas tensiones. Entonces, esto lo queremos quitar. ¿no? Queremos, queremos dejar estas cosas a un lado. Otra habitación sería aclarar, que son... Cuestiones que, que no, no están muy claras y nos generan confusión ¿no? que igual tenemos que debatir un poco más en nuestras organizaciones cómo podemos resolverlo ¿No? eh, a lo mejor es porque necesitamos alguna, desarrollar alguna competencia para gestionar eso o, o tenemos que aprender un poco a gestionarlo a ver cómo, cómo, cómo funcionar, ¿no? cosas que, que nos crean confusión pero que aún así creemos que, que es importante que sigan, porque sabemos que eh, cuando estén claras, nos van a aportar, ¿no? Y luego, eh, la cuarta habitación es la de la innovación, ¿no? Es eh, probar como cosas que podemos poner en marcha, que podemos experimentar, eh, bueno, y para eso también hay que crear como el contexto de la innovación. Y bueno, es el campo de la experimentación. Entonces, esto también nos ayuda un poco a hacer un diagnóstico actual y cómo queremos generar cambios en función de, de, pues, de, estas, de estas cuatro habitaciones. Y eh, la última parte de este primer bloque tiene que ver con las narrativas de cambio. Eh, las narrativas tienen un impacto tremendo en nuestra sociedad. ¿no? Es cómo contamos el mundo qué historias creamos, cómo nos contamos y qué historias nos creemos y qué, qué valores están intrínsecos en esas historias, en esas narrativas y qué narrativas queremos crear, ¿no? Entonces, eh, tipo, aquí tiene que ver con la construcción de la narrativa, pues qué tipo de lenguajes utilizamos, eh, qué tipo de, estres, de expresiones, de metáforas, cómo describimos el pasado, el presente y el futuro... Y sobre todo hay una parte muy, muy importante de las narrativas que es la componente emocional, ¿no? De qué emociones generan estas narrativas cuando las reciben otras personas. Aquí en la imagen de la derecha me, llamaba, me hacía gracia que, bueno, es así como un poco medieval, ¿no? Que son dos reinos como enfrentados, que son prácticamente iguales, ¿no? Y uno dice, pues... Eh, nuestro hogar nuestro bendecido, nuestro glorio, glorioso líder, nuestra gran religión, nuestra población noble y nuestros aventureros heroicos. Y ven a los de frente como esta basura bárbara con, el, con un déspota loco que tienen una superstición primitiva y, y son, son unos salvajes y, que, que son, y tienen invasores brutales, ¿no? Y al final, bueno, pues... A lo mejor son muy parecidos, pero es como la historia que se cuenta desde un lado a otro, pues la, el impacto que puede tener. ¿no? Y esto que tiene mucho que ver ahora mismo en la situación actual que vivimos ¿no? de múltiples y crisis ecosociales, de cómo son las narrativas y cómo las utilizamos. Y tener, tomar conciencia sobre el impacto que tienen las narrativas que utilizamos. Sobre todo, eh, estamos, cuando hablamos de, de proyectos y organizaciones, estos proyectos y organizaciones tienen un sentido de generar un cambio. Y al final estamos generando una narrativa. Y esa narrativa puede ser de muchas maneras. Y no digo que ninguna esté estén bien ni mal. Solo es que seamos conscientes de qué narrativas estamos utilizando. Por ejemplo, hay eh, en situación, por ejemplo, con la, con la crisis climática. Hay muchas organizaciones que utilizan una una narrativa más desde el, desde el colapso, desde las amenazas, desde la emergencia, desde la urgencia. Y está muy bien ¿no? para, para visibilizar la, la, la dificultad, la, la tremenda dificultad que es y, y, y movilizar ¿no? y, y como generar reacciones. Esto puede ser es estimulante para algunas personas, porque a lo mejor eso le puede conectar con la rabia, con la frustración y con decir, yo no quiero participar en un mundo así, quiero contribuir a cambiar la sociedad. Y esta rabia, ¿no? por ejemplo, lo que mueve pues, eh, movimientos como Extinction Rebellion, ¿no? que, que, que hablan mucho del discurso como del colapso, ¿no? Y es como la, gestionar la rabia en una, una forma de movilización, pero de una manera artística y creativa, ¿no? No es como... Es una, es una rabia canalizada de una forma uh, que llame la atención, ¿no? de, digamos, desde la desobediencia civil. Pero esto, a otras personas, eh, utilizar narrativas de colapso, a otras personas lo que puede hacer es paralizarlas. Porque igual a otras personas eh, les conecta con el miedo, con la tristeza, y lo que puede hacer a lo mejor es que eh, las dejen en un estado más de esto es demasiado grande para mí, eh, no, sé, no me veo capaz de contribuir a esto, eh, voy a seguir con mi vida porque no puedo asumir todo este sufrimiento, este dolor, ¿no? Entonces, es como una misma narrativa puede generar ambas reacciones. Bueno, una miriada, una, un abanico muy grande de reacciones emocionales, ¿no? A mí me gusta mucho, eh, yo he vivido unos años y estoy bastante conectado al movimiento de Cualdeas y, y hay muchas personas como inspiradoras en ese, en ese ámbito que traen el mensaje de generar alternativas desde, desde como siendo conscientes de, de la crisis que hay pero desde un mensaje de positividad, es de decir, se puede vivir de otra manera más en la simplicidad, en la sencillez, con un menor consumo generando tus propios recursos en la medida de lo posible Dependiendo menos o sufriendo menos, digamos, el estrés social que nos mete la sociedad de consumo y el capitalismo. Y desde ahí intentan crear otras realidades, otras alternativas. Es como un mensaje de decir: no es hablar hacia afuera, es más demostrativo, de decir, pues se puede vivir de otra manera. A ver, hay un mensaje en chat. Con ejemplo y esperanza, dice Bea. Eso es, ¿no? Es como... A mí me gusta mucho porque cuando vivimos en una sociedad, que lo, lo hablaba mucho estos días, pues al final como... Eh, la, que se están consumiendo más ansiolíticos que nunca, que la vida, Muchas personas viven bajo niveles de estrés, eh, muchas personas en situación de vulnerabilidad súper fuerte, ¿no? Es como... Hay unos niveles de opresión enormes. Y entonces, eh, pues el, el encontrar, el visibilizar fórmulas alternativas que, que puedan generar como cambios a nivel cultural y social, pues son, bueno, es un mensaje también de esperanza, ¿no? Que, que a mí me, me choca mucho también cuando muchas personas así cercanas o amigos me dicen, bueno, pues es que como ya el cambio climático va a venir y es, es tan difícil la situación, pues nada, hasta que nos esticamos. Y es como, ¿Cómo quedan hasta que nos estigamos? ¿Así? ¿Lo dices tan de ligera, no? Entonces, bueno. Con esto de las narrativas de cambio, eh, hay tres partes, ¿no? Un poco a la hora de construir la narrativa. Eh, una parte es el contenido, ¿no? De, el, el contenido de la narrativa tiene que ver con por qué eh, tienes o quieres cambiar el mundo, ¿no? Cuáles son el, el problema, que te gustaría que cambie o la situación deseada. ¿Quiénes son las personas o gentes que participan en este cambio? ¿Y cuáles son los que ponen barreras y dificultades en este cambio? Y luego, ¿qué cosas tienen que pasar? ¿no? ¿Qué actividades y desarrollos pues, conducen a, a ese futuro soñado? ¿no? Y, y eh, ¿Cómo ocurre y cuándo ocurre? Entonces en cuanto al contenido. Luego, la construcción es bueno, pues, más a nivel de relaciones, eh, Vale, en este contexto, ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? ¿no? De ¿Cómo se relacionan las distintas actividades? ¿Cómo se relaciona esta narrativa de cambio que estamos proponiendo con otras narrativas que existen ya en la, en la sociedad, ¿no? que, que son más dominantes? Um, ¿Cómo influyen las, las tecnologías, sobre todo de, de información y comunicación, que tienen tanta influencia ¿no? en nuestra vida? Y luego, el, el rol de la narrativa es, bueno, cuando ya está construida y está en funcionamiento esta, esta, esta narrativa nuestra, ¿no? de nuestro proyecto, nuestra organización, ¿cómo se relaciona, esa, qué impacto tiene en, en, la, social, en la sociedad ¿no? o en la cultura esta nueva narrativa? Está, ¿Está llamando la atención, está generando que algunas personas se fijen porque esté llamando la atención de igual plantear nuevos caminos, nuevas maneras de, bueno, de avanzar? Entonces es un poco eh, ver cómo estamos contribuyendo desde esta narrativa a la transformación social. Vale, hasta aquí venimos con una, esta primera parte y eh, como me gustaría que fuera así bastante dinámico y que no sea que yo os cuente el proyecto y al final... Eh, o sea así como demasiado eh, parte teórica, pues lo he, he partido, de eh, he hecho lo he dividido en varias partes. Y ahora os invito a que tengáis, pues también eh, otro espacio, un poco de reflexión en pequeños grupos, en los que en el que compartáis cuáles son las principales narrativas que os inspiran. ¿no? En esto que hemos estado hablando sobre narrativas de cambio, es eh, bueno que compartáis un poquito pues qué tipo de narrativas os inspiran para contribuir o generar cambios y qué, emo qué emociones os generan esas narrativas. ¿No? Estaba poniendo un poco estos ejemplos y bueno, ya a vuestro, en vuestra experiencia personal, pues eso, ¿qué narrativas os influyen más y, y qué, qué emociones os generan? Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal ha ido? Excelente tengo mucha curiosidad eh, no sé, ¿podéis traer así algunas pildoritas, algún mensaje clave de algo que os haya llamado la atención en estas conversaciones que habéis tenido para compartir con el resto de grupos son secretas no, pues. no compartimos la información no, todo lo contrario creo que justamente por ejemplo, ahora puedo decir es inspirador el proyecto que está llevando a cabo Mita y me parece muy bueno. Eh, no sé, coincidíamos, creo que, que lo pequeño, los pequeños cambios o las pequeñas actitudes del día a día son los que te inspiran. Obviamente cuando aparece un Gandhi o decir ¡wow! Pero las, las personas que llevan a cabo una coherencia y que hacen cosas diferentes y rompen la estructura motivan y que sobre todo para mí, a mí es inspirador cuando alguien genera un bienestar común y, y nada, eso me inspira un montón, pero lo pequeño, de lo pequeño a lo grande. Qué bien, muchas gracias. Sí, qué importante. ¿verdad? Y visibilizar la importancia que tienen y el impacto que tienen las pequeñas acciones que muchas veces es como lo de la... El aleteo de las mariposas, ¿no? Como que una acción muy pequeñita puede generar cambios grandes en el mundo. Sí, Walter, creo que estaba levantando. No, no, pero un poco lo que dice Sofía y, y, y en el grupo con Mita, este, que seguramente va a comentar. El tema es el de cómo procesamos los cambios este, que nos inspiran las cosas grandes, pero la realidad mucho más concreta te hace a dar pasito a pasito, ¿no? Y que no es menor, que hace el cambio grande, ¿no? Este, pero dos experiencias de vida, en el caso de Sofi, que es jo re joven, Mita, que, que está jubilada y que tiene un nuevo proceso en su vida y en, en su grupo de gente, y que me parece que es inspirador, ¿no? Este, que es posible, yo creo que es eso, el eh, es, es ser optimista, ¿no? Yo comentaba, en Uruguay se vio un proceso como de, de, de violencia en, en, en, en el trato entre las personas. Este, en la palabra, hay como un, un enojo generalizado que conspira con proyectos comunes, pero bueno, no, no, este, no nos achicamos, por decirlo de una manera, ¿no? redoblamos el esfuerzo, pero no es fácil, digo, en estos tiempos. Uh -huh. Bueno, pues el comentario es individual entonces, no hay visión de grupo, lo único que sí que coincidimos en que efectivamente nos une la necesidad de cambio y sobre todo cambiar las cosas que no funcionan bien o que nos parecen injustas. En mi caso, eh, estamos en, en proyectos de mmm, construir cooperativas de viviendas colaborativas o cohousing, en primer lugar para, como alternativa mmm, a las residencias institucionales para el cuidado de personas senior, mayores y, y dependientes, pero también para eh, intergeneracionales, ¿vale? para mejorar esa sociedad donde hay tanta... Tanta separación y tanto individualismo que cuando se llega a determinada fase de la vida pues se convierte en un calvario. Y bueno, aquí hay un, ahora mismo una etapa, digamos, totalmente innovadora en ese terreno y ahí estoy yo metida. A lo mejor me ha hecho pues lo que dije en el grupo anterior, o sea, mi situación personal me ha, me ha hecho meterme en este movimiento de cambio y ahí voy. Sí. ¿Sí? Qué bueno, muchas gracias por contribuir. Vale, algún comentario más hablar de las narrativas, cómo le mueven y qué que le generan ¿Qué? en el plano nacional. Y nosotras bueno, vosotros, en el grupo, ah, perdón. Dale, dale, dale, dale. ¿Quién eres? Dale. No, dale, dale, dale. No sé quién eres, perdón. Pa no, nosotros en el grupo estábamos eh, eh, compartiendo sobre las narrativas y justamente quedó abierta la consulta respecto a cómo hacer conversar narrativas eh, de cambio, transformadoras, etcétera, de la cual, de las que probablemente todos en este grupo o todas en este grupo compartimos, eh, hay un sentido común. En este, en este aspecto, pero cómo hacemos eh, dialogar esas narrativas con aquellas narrativas que son de facto mucho más, más, más violentas, más perversas, más, más autoritarias, menos colaborativas, más opresoras, etcétera, que también están presentes. Y si no me equivoco, José es el nombre, estaba justamente planteando su, su punto de vista en su experiencia con movimientos sociales anteriormente. No sé, no pudo terminar porque se nos cortó el tiempo, no sé si él bueno, quiere agregar algo. Eh, bueno, sí, eh, por, por completar un poco eso, o sea, realmente yo creo que es un poco volviendo al chiste que había puesto antes Jorge, ¿no? Eh, yo conozco gente del otro lado, digamos, ¿no? de los que no estarían nunca en un, en un grupo como este y, y tienen sus argumentos y también nos ven como, como gente que quiere destruir la sociedad, que quieren destruir un orden, que quieren... Eh, entonces, claro, hay, hay que escuchar porque cuál es su narrativa y, y por qué, ¿no? algo que nos parece tan tan horrible, lo decir, bueno, ¿por qué han llegado ahí? ¿Cuál es, su, ¿Cuál es su narrativa? ¿Cuál es su argumento? Eso yo creo que es, es esencial hacerlo. Si no hacemos ese ejercicio honesto, ver cuáles son nuestros, nuestras carencias en, en el discurso, en las propuestas, no, no, no conseguiremos nada. Conseguiremos pues, encabronar a, a un porcentaje que, que va creciendo, ¿no? Eso, tristemente. ¿no? Luego ya también aprovecho para, en, en el grupo hemos comentado, es que la pregunta era muy abierta y muy compleja, ¿no? Eh, entonces, claro, hay, hay un plano personal de, de las narrativas personales, ¿no? de, de cómo busco la felicidad, a través de qué cosas. Luego, un plano profesional, ¿no? de cómo el, el la narrativa del cambio, cómo la utilizo en el ámbito profesional para cambiar yo mismo y para hacer cambiar a, a, otras, a otras entidades o personas donde estoy. Y luego, pues el, el plano global, ¿no? de lo que estamos hablando de la sostenibilidad, la globalidad. Entonces, claro, la, la pregunta de las narrativas pues en cada plano ya es complejísima, ¿no? Sí, claro. Hay muchas narrativas, ¿no?, al final que, que definen nuestro contexto cultural. Entonces, uh -huh. en cada plano, pues, influyen unas y nos, nos mueven unas, ¿no?, en una otras Y uh -huh. Qué interesante esto que habéis traído del diálogo entre, entre las narrativas. Tanto entre narrativas que, como que caminan en paralelo o que avanzan, ¿no? como con visiones similares, pero cada una va por su lado como con narrativas que a priori puede aparecer como que, como que están enfrentadas y tienen esa visión que veíamos antes ¿no? de las dos sociedades enfrentadas y, y la importancia de, de ese diálogo, ¿no? que, que bueno que lo habéis traído. Vale, pues igual como Patricia ibas a comentar, si quieres... Eh... Y así, sí, por, por no ocupar mucho tiempo, era un poco como, yo creo que era bastante paralelo a lo que decía Mita, ¿no? es un poco en esta sociedad individualista cómo retomar esas narrativas más comunitarias que, que son muy inspiradoras, pero a la vez cómo concretarlas ¿no? y la dificultad de encontrar las personas con las que llevarlas a cabo porque... O sea, personalmente ¿no? la narrativa me inspira, la, el aterrizaje no, no es tan fácil encontrar esas personas afines, afines eh, de carácter, afines eh, políticamente hablando, ideológicamente hablando o de objetivos. Entonces, eh, claro, para hablar de comunidad, o sea, de cosas comunitarias necesitas un, bueno, un, una, una cantidad de personas, aunque no sean muchísimas, pero tienes que empezar por unas cuantas. Entonces, claro, ahí, ahí mi dificultad es esa. Uh -huh. o mi incoherencia o mi porque es como viva lo comunitario pero a ver elijo mucho entonces de repente ya pues mejor me quedo como estoy no entonces bueno uh -huh. qué bien muchas gracias por compartir vuestros comentarios sí muchas veces la cuestión con esto y vamos a seguir viendo un poco sobre la teoría es el visibilizar los patrones no y tomar conciencia sobre qué narrativas existen cómo nos influyen al final es un poco como tomar conciencia y conocer un poco más pues la realidad. Iba a decir la realidad, pero bueno, nuestra realidad. no Hay tantas realidades como personas en el mundo. Cada persona vive su realidad personal. Y, pero bueno, esas son como las narrativas que influyen en esa realidad nuestra. Vale, pues voy a pasar a otro ratito así un poco de... de teoría, sí, así, sobre la teoría del cambio. Eh, igual, si me queréis interrumpir en cualquier momento, adelante. Y bueno, pues, eh, la teoría del cambio, al final es un, es un, su nombre dice, es un marco teórico. Es, es eh, definir dónde nos estamos moviendo, como persona, como organización o como proyecto. ¿no? Entonces, eh, un proyecto o una organización es algo que emerge de un grupo de personas o de una persona, puede ser un proyecto también muy personal pero generalmente de varias personas que se unen con el propósito de cambiar, de transformar una realidad, ¿no? de generar un cambio en la realidad. ¿no? Entonces, lo que consiste en la teoría del cambio es definir ese marco. ¿no? Muchas veces lo que ocurre en los proyectos, en las organizaciones, eso ocurre muchísimo y genera muchos conflictos es que nos ponemos a hacer cosas directamente sin plantearnos el por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, solo nos centramos mucho en el qué hacemos, ¿no? Es como eh, con las organizaciones nos ocurre mucho de cómo ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto, esto, esto. Y no hay un proceso previo de reflexión de por qué, cuál es el marco eh, y cómo lo vamos a hacer a nivel de procesos internos, cómo vamos a trabajar, cómo vamos a tomar decisiones. ¿No? A ver, ha salido un mensaje por el chat. Ah, vale. Eh, eh, chao, Raquel. Entonces, eh, lo que hacemos con la teoría del cambio es definir ese marco de esa, esa realidad que queremos cambiar, ¿no? Parte de una visión final, ¿no? De decir, ¿cómo nos imaginamos ese, ese cambio hecho realidad? ¿Cuál es esa visión? Y, a partir de ahí, hacemos un proceso eh, back, backwards, ¿no? como hacia atrás, en el que vamos viendo cuáles son eh, las precondiciones, las cosas que tendrían que pasar para llegar a ese cambio. Entonces, ahora, eh, ahora explicaré eh, cuál es la diferencia con otros modelos que, al principio, pueden ser como, como un poco similares. Pero bueno, hacemos esa visión y decir vale, para llegar a esa visión, ¿qué tiene que cambiar? Pues esto tiene que ser de esta manera, esto tiene que ser de esta y esto de esta. Y podemos ir hacia atrás con varios niveles, a entrar un poco más de detalle, para ver qué serie de cambios tienen que ocurrir para llegar a esa, a esa visión, a ese cambio final. ¿no? Esas, esas precondiciones, como decía, que son varios niveles, se pueden llegar hasta dos, tres, cuatro niveles, son las cosas que tienen que ir cambiando para llegar ahí, como decía. Y hay una serie de supuestos... Um, que son, son cosas que no dependen tanto de nosotros, de nosotras. Son como que suponiendo que si esto sigue así de esta manera, pues este cambio va a llevar a este otro cambio, a este otro estado. ¿No? Entonces hay supuestos que son cosas externas, como por ejemplo, el mercado de trabajo así, se valora tal, entonces si generamos esta competencia en estas personas, va a mejorar su empleabilidad. Y un supuesto es que el mercado de trabajo funciona de esta manera. Entonces, hay una serie de suposiciones que, que tenemos que valorar a la hora de, de hacer esa, esa cascada de cambios. Eh, bueno, al hacer este proceso, pues también definimos cuáles son las relaciones entre distintos niveles, ¿no? veíamos eh, como distintos niveles de cambio o cómo una, una acción, una intervención puede generar, eh, puede generar cambios a distintos niveles, igual cambios a nivel estructural, pero también cambios a nivel personal. ¿No? Entonces, esto te, esta mecánica te ayuda como un poco a entender las relaciones entre los distintos cambios, um, a entender también cómo las actividades, las acciones que vas a poner en marcha, pues cómo van a generar impactos que pueden llegar a eh, traducirse en, esto, en estos cambios. ¿no? Um, bueno, eso como las relaciones, al final es, vemos, nos ayuda a entender cuál es el. El, el cambio de una manera sistemática ¿no? y, y entender ¿no? muchas veces también es como las organizaciones nos ponemos visiones que es como vale un, un escenario un futuro ideal pero es como bueno y cómo vamos a llegar ahí no es como es demasiado ambiguo demasiado abstracto y el hecho de sistematizar este proceso de, de, de, de como de cascada de escala de cambios pues nos ayuda a tener una, una lógica un poco más coherente. Y también nos ayuda a ver, a pensar que es posible y que no es posible realizar, no como piensas Nos ayuda también a poner un poco los, los pies en la tierra. Eh, al final, esto lo veremos un poco, en diferencia de la planificación estratégica o de otro, de otro tipo de planes, eh, eso es una teoría, es una hipótesis, ¿no? Es decir,. Eh, creemos o queremos generar este cambio y para generar ese cambio pensamos que tienen que sucederse estos cambios, etc. Y así es de tal manera que es una hipótesis, no es una, una predicción. Y luego, con lo que hablábamos de los sistemas complejos, es que es un, es un proceso vivo. ¿no? Estamos eh, como, como una hipótesis, ¿no? eh, como cualquier hipótesis, al final, en nuestra práctica y en lo que vayamos aprendiendo con la práctica, veremos que eso se va modificando, se va corrigiendo. Entonces se tiene que ir reajustando continuamente. No es una teoría de cambio que hacemos en un momento y diez años después sigue la misma, porque han cambiado. Todo ha cambiado probablemente. Habrá cambiado el cómo seamos nosotras, nuestra organización, el contexto, los supuestos. ¿no? Entonces este, este proceso, este documento se tiene que ir adaptando a esos, a esos propios cambios ¿no? que se van generando. Se puede hacer, es, como decía, para proyectos, para organizaciones o eh, iniciativas, y a nivel de, organizo, de organización también es muy útil porque al final es como contar un poco cuál es el sentido de esa organización en el mundo, ¿no? qué ha venido a hacer el, el mundo, y, y sirve para contarlo a otras personas. ¿no? De, estamos aquí por esto, porque hay esta dificultad, bueno, y al final, como que ayuda también muchas veces a contar el propósito de, de una organización. Eh, en este sentido, bueno, pues también Ofrece ese marco que ayuda mucho A aclarar el por qué Estamos haciendo una cosa ¿no? Yo hay muchas veces, a mí el tema del, del conectar con el propósito Es algo que me interesa mucho Porque me lo he planteado mucho hacia mí mismo Y hacia nuestra organización Y me gusta preguntarle a otras personas ¿no? eh, ¿por, qué, ¿Por qué estamos aquí, aquí? ¿Por qué estamos dedicando nuestro tiempo a esto? Y no estamos... No sé, haciendo otras cosas. Eh, entonces, es, es una pregunta que no nos hacemos muchas veces, ¿no? Es como, muchas veces nos dejamos llevar por una dinámica, hay un interés, hay algo que nos llama, pero muchas veces no tenemos una claridad de decir, no, yo es que estoy aquí porque quiero ayudar a mejorar las relaciones en mi comunidad, entonces, tener un poco de conciencia, muchas veces es como que vamos avanzando pero sin tener mucha conciencia de por qué hacemos las cosas y de hecho a ver, desde mi punto de vista personal uno de los problemas principales con la, con la sostenibilidad y con ser sostenibles es, es el tema de que no nos preguntamos por qué hacemos las cosas ¿no? que simplemente nos dejamos llevar por dinámicas de producción de consumo de, de aprendizaje de de experiencias, de, etcétera, pero mmm, desde mi punto de vista, una cuestión importante para avanzar hacia, hacia la sostenibilidad es parar y preguntarnos por qué estamos haciendo esto, para qué lo hacemos ¿no? y qué necesidades nos está satisfaciendo, qué necesidades humanas. Bueno, pues todo esto, a un poco como la, la reflexión, el marco ¿no? que, que hacemos eh, con la teoría de cambio. Eh, bueno, eh, como voy a dejar esta presentación, tampoco voy a leer igual todo el texto, ¿no? pero, pero nos ayuda a tomar conciencia, sobre todo a bajar esto que muchas veces está en el campo de las ideas, de las orientaciones, y lo damos por hecho. Es algo que ocurre también mucho en las orientaciones. ¿no? ¿Eh? Como, pues está claro, estamos aquí porque queremos cambiar el modelo económico, a lo mejor. Y, pero es que luego cambiar el modelo económico probablemente para cada persona sea una cosa distinta, ¿no? Para una persona sea apoyar emprendimientos sostenibles, para otra persona sea cambiar las normativas de estatales o europeas o internacionales, para otra sea capacitar a personas para que tengan más eh, acceso a mercados de trabajo. Entonces, como que muchas veces damos por hecho cosas que no, que no son tan obvias, ¿no? que realmente el bajarlas al papel y, a, y al campo un poco de la, de la vivencia, pues ayuda a aclararnos en nuestras organizaciones. Y con esto nos ayuda también a esta claridad al final, pues a tener un menor riesgo de conflictos que muchos conflictos en las organizaciones, es por una falta de visión clara. No de decir, bueno, estamos haciendo esto, pero igual las personas están llevando una visión distinta y lo están haciendo con una intención distinta. Y luego surgen conflictos, que si lo miras, analizas ese conflicto de una manera profunda, pues igual tiene que ver con visiones totalmente distintas de una misma actividad. Entonces, como que todo este proceso ayuda a crear un plano común. ¿no? Y, y, y desde ese plano común, contacto al resto del mundo. Eh, como decía, la, la teoría del cambio es un marco teórico en el que nos movemos y la planificación estratégica o operativa es algo práctico, ¿no? de ya es el, lo que hacemos como lo hacemos. ¿no? Entonces, en el marco de te, la teoría del cambio, acabamos definiendo una serie de acciones y actividades que vamos a hacer para movilizar toda esa cadena de cambios. El plan estratégico operativo, lo que hace ya es planificar cómo vamos a desarrollar esas actividades, ¿no? es decir, hacer una planificación temporal, una asignación de recursos, una descripción de las acciones, una organización, una jerarquía de acciones, un cronograma. Entonces, entendéis un poco la diferencia, ¿no? un poco, una es como el marco teórico que nos, ha, nos da las razones del por qué hacemos esas actividades. Y luego ya la planificación estratégica y operativa es el cómo hacemos esas actividades. Y, y a nivel de jerarquía, digamos que un plan estratégico responde a una teoría de cambio. ¿no? La teoría de cambio es como un marco más teórico, más conceptual de nuestra actividad y el plan estratégico es algo más operativo, práctico de cómo trabajamos, ¿no? Eh, si sí, no sé yo voy tirando si en algún momento hay dudas me, me vais parando ¿eh? yo, yo sigo avanzando bueno los elementos y la estructura que tiene el, el enfoque de teoría de cambio pues hay una visión que bueno hay quien lo llama visión de éxito o objetivo macro a largo plazo bueno es como decía ese cambio no como que queremos ver en, en, en la sociedad por, Sí, bueno, en el contexto ecosocial, en un cierto tiempo, ¿no? Al que queremos contribuir. Y el, aquí viene un ejemplo, pues eh, empleo de largo plazo para adultos jóvenes que han sido desplazados por violencia política en la sierra. ¿No? Pues esta es una visión a, eso, a, a un futuro que también aquí el, el, el plazo, digamos, de la, la, de, para el que proyectamos en la teoría de cambio. Cambia si es un proyecto o una organización, ¿no? Para un proyecto pues lo hacemos a un plazo igual de 4 o 5 años y para una organización pues igual de 20 o 30 años, ¿no? Entonces como que esa visión, dependiendo de la magnitud, eh, es más larga o más corta. Las precondiciones es eh, lo que decía de, de cosas que tienen que pasar para que se generen esos cambios, esa cascada de cambios, ¿no? Y bueno, aquí viene como ejemplo, pues, jóvenes cuentan con un centro de información y capacitación, con datos de prácticas, preprofesionales profesionales firmados con empresas locales. Lo, eh, luego están las intervenciones o acciones, que son las cosas que hacemos como no, con nuestro proyecto o nuestra organización para contribuir a estas precondiciones. No es como, vale, eh, los jóvenes cuentan una algo para, que, para llegar a este plan a largo plazo tiene que ocurrir antes que los jóvenes cuenten con un centro de información y capacitación. Pues igual lo que vamos a hacer es eh, contribuir a esta precondición con eh, -ra -ra -ra, coordinar con empresas locales para facilitar prácticas de los jóvenes atendidos. ¿No? Entonces es como ¿qué acción hacemos, qué iniciativa ponemos en marcha para contribuir a esa, a esa precondición? y eso ya sí que son como las acciones que hace nuestra nuestra organización ¿no? los supuestos eh, es eso que he comentado al principio de eh, bueno suponiendo son cosas que ya no se exceden un poco a nuestra nuestro ámbito de competencia o capacidad de toma de decisión de cuestiones externas de nuestra organización pero es como suponiendo pues que el mercado de trabajo sigue así si capacitamos pues pueden encontrar más, más probabilidades en encontrar trabajos. Y los indicadores, bueno, pues es una métrica ¿no? de, que pueden ser tanto de, de cómo se va avanzando en las, en las precondiciones como del logro de, de, de obtención de resultados en nuestras intervenciones. Ahora va a profundizaré un poquito más en esto. Pero bueno, estos son como los elementos principales de... de un mecanismo de teoría del cambio. Uh, bueno, esto ya lo he contado un poco, ¿no? Como la, esa visión de éxito, de cuál es el cambio de largo plazo que deseamos lograr, eh, cuáles son los resultados clave, Esos, esas precondiciones, resultados. Ahora lo vais a ver, eh, voy a poner un, un ejemplo de cómo se representa gráficamente y ahí vais a ver esa cascada. Entonces, bueno, pues esos son como qué resultados, qué cosas tienen que ocurrir para llegar a ese objetivo macro. Se, se suelen poner como dos, tres niveles de precondiciones, ¿no? Hay un objetivo que es más general y luego, pues, dos o tres niveles, ¿no? Y a partir del, o, de, o cuatro, a partir de ese nivel ya es como que podemos hacer acciones para intervenir en ese nivel, ¿no? Y, y bueno, podemos hacer muchas veces esa teoría del marco, que es bastante amplia, pero nosotros intervenimos en algunos puntos, ¿no? Es como que identificamos los puntos de acupuntura donde creemos que va a haber más impacto. ¿no? Entonces, igual tenemos una teoría del cambio más amplia a nuestra organización, pero decimos, nosotros intervenimos sobre este, sobre este punto, sobre este supuesto, de, perdón, sobre esta precondicionante y sobre esto. Y hay otras organizaciones que trabajan sobre otros. ¿no? Entonces, eh, digamos que podemos hacer el marco y luego definir cuáles son esas precondiciones críticas sobre las que queremos actuar. Eh, bueno, lo de los indicadores. Eh, con los indicadores al final es lo que os hablaba al principio del cuadro de mando. Eh, tenemos que poner como una línea de base, de decir cuál es el valor ¿no? de que nos está diciendo que vamos bien, eh, cuál es el valor meta ¿no? que queremos alcanzar y si, cuáles son los valores que nos están poniendo igual en riesgo o algo, ¿no? como un poco de alerta. Eh, también utilizar pues, indicadores cuantitativos y cualitativos. Y bueno, en esto voy a, voy a hablar un poquito más adelante sobre el seguimiento, entonces, para más adelante. Y aquí está eh, lo que decía de eh, cómo diseñamos el, el tipo de intervenciones o acciones que vamos a poner en marcha para actuar en, en esas precondiciones. ¿no? Y, uh -huh. Vale, esto ya más o menos lo he comentado. Y lo de los supuestos, ¿no? Pues como esto es importante también, los supuestos, matizarlos, porque nos puede ayudar a eh, a veces a pensar estrategias que nos hagan depender menos de agentes externos, ¿no? Entonces, como suponiendo que esto ocurre de esta manera, pero igual eso nos está dando un aviso de decir, pero eso es muy arriesgado, porque eso es fácil que cambie, por ejemplo, si hay un... Suponiendo que la política se mantiene así, pero igual la política, si hay un cambio de gobierno, a lo mejor no se va a mantener y entonces es, es, nos ayuda a pensar. Pues igual lo deberíamos hacer de otra manera, que no nos haga depender de esta política, ¿no? porque no es un ejemplo. De que eh, pensar en esos supuestos nos puede ayudar a hacer más resistente nuestra, nuestra teoría del cambio. Vale, y... Como aplicación de la teoría del cambio, pues pensando en cómo aplicarla para proyectos, eh, bueno, pensamos en ese, en ese resultado, ¿no? De, con, un, con un proyecto concreto, eh, cuáles son, igual, hay, es, es un proceso similar, pero con igual matices, un poco para, para el grado de complejidad o de, de extensión de un proyecto de organización. Bueno, pues eh, el proceso que haríamos es eso, primero definir cuál es ese, ese resultado de visión a largo plazo, cuáles son las precondiciones necesarias. Um, aquí es interesante, ¿no? De, al, al pensar en estas precondiciones, el, el hacernos la pregunta de cuáles son las barreras o obstáculos a este cambio que debemos afrontar, ¿no? Como que, ¿por qué este cambio no se está produciendo ahora mismo? Igual la intervención la podemos hacer sobre eso. A lo mejor es algo en concreto que está dificultando que eso ocurra. Y nuestra intervención es: pues vamos a eliminar eso para que el cambio pueda, pueda suceder. ¿no? Um, bueno, los resultados. Eh, los resultados, digamos, eh, es: bueno, pues cuando estemos ejecutando estas acciones, al final, ¿cuáles van a ser? los resultados más a corto plazo y medir, y de ahí ya podemos medir un poco el, el impacto que puede tener más a largo plazo. Esto es lo que decíamos de si vamos a trabajar sobre todas las precondiciones que hemos visto o solo sobre algunas, que lo vemos como los puntos de, de acupuntura que esto nos ayuda mucho también como a ser muy eficientes en el uso de los recursos. Es decir, tenemos un recurso muy limitado, pues vamos a hacerlo en las... En las, eh, en las precondiciones que creemos que pueden ser más de mayor impacto ¿no? para lograr ese cambio. Eh, bueno, los indicadores, eh, igual, eh, como sabemos si sí, el proyecto está, ha sido exitoso, ¿no? y, y lo, el tema de los indicadores es algo también muy importante que no no se le no suele dar como tanta, tanta relevancia. Muchas veces, cuando se formulan proyectos, los indicadores se ponen como para quitarnos de encima. No es decir, uy, a ver cómo justificamos esto. Depende, depende del tipo de proyectos y depende de quién lo evalúa. Porque, por ejemplo, en proyectos de cooperación internacional, muchas y de, depende del organismo o del financiador. Hay veces que sí que son muy exigentes con tener unos indicadores muy bien definidos, pero Muchas otras veces es como los indicadores los miras y es como, pues, esto no me dice nada, ¿no? Es como, bueno, sí, puedes saber que han ido 20 personas al taller, pero ¿qué, ¿qué te dice eso, no? Igual sería más interesante hacer una preguntar a las personas qué ha cambiado en sus vidas, ¿no? O cómo utilizar indicadores que realmente nos informen, nos, nos aporten información sobre el cambio que se está generando. ¿No? Eh, muchas veces que esto se suele poner como el indicador de, cómo estaba diciendo, de asistencia a eventos. Y igual tampoco nos informa mucho, ¿no? Como, bueno, entonces en este sentido, como combinar eh, indicadores cualitativos y cuantitativos. Eh, bueno, y luego igual los, los supuestos, definir las actividades... Eh, como decía, esto es al final es un resumen general de las actividades, no es un plan de trabajo. El plan de trabajo ya sí sería el plan estratégico, plan operativo, hoja de ruta, plan de trabajo, como se quiera llamar, ¿no? que ya es un poco cómo operativizamos y cómo ponemos en marcha esas actividades. Perdona Jorge, ¿te puedo, ¿te puedo interrumpir? Sí, sí. Eh, ¿Podrías poner algún ejemplo más de indicadores cualitativos de cambio? Porque justamente nosotras, eh, pues nos, también en los proyectos que tenemos de educación, pues le, ahora mismo la, la Agencia Vasca, por ejemplo, de cooperación está mucho en eso, en, en que los indicadores cuantitativos no les sirven y que quieren indicadores de cambio. Entonces, pues claro, el cambio, ¿cómo mide? O sea, ¿cómo...? cómo ¿Cómo plasmas un indicador de cambio en, en, en el alumnado después de una, un taller? ¿no? O sea, es, es complicado, entiendo que con una encuesta, pero el cambio... O sea... eh, sí, es que es complejo porque a veces esos cambios no se producen de manera tan inmediata ¿no? cuando has hecho el proyecto. Entonces, igual, si estás haciendo una formación para la empleabilidad a adolescentes... Pues a lo mejor, bueno, sí, se ha generado un cambio en cuanto a las competencias que pueden tener, pero igual si miras en otra escala de, tie de tiempo, el cambio que le puede producir a largo plazo igual es muy grande. ¿no? Es decir, pues por ese cursito que hice cuando tenía 14 años, es que me abrió un mundo porque descubrí que había un ámbito de trabajo que era totalmente desconocido para mí y ahora soy la, la más experta en ese campo. ¿No? Y, y entonces dices, wow, es que el cursito que hizo con 14 años le cambió la vida totalmente pero ese cambio en largo plazo es muy difícil medirlo ¿no? entonces lo que se puede medir más es a, a un corto o a medio plazo no a través de entrevistas o cuestionarios es decir, pues eh, no sé qué, qué, qué se ha aprendido, qué cualidades se eh, cree que ha, se han fortalecido eh, ese tipo, ¿no? Pero... Y luego ya depende si son más sobre, sobre competencias personales o si son sobre condiciones vitales, ¿no? De si han mejorado, por ejemplo, su, su habitabilidad o su contexto social o cultural. O ya como que ese cuestionario o esas preguntas se pueden enfocar al, al, al marco de... al ámbito de trabajo de ese proyecto, ¿no? Entonces, sí, bueno, pues son esos indicadores eh, cualitativos que tienen un sesgo grande en cuanto a, a al, al, al, al, como la escala del cambio que puede, puede generar ¿no? pero al menos no me puede dar una idea no también puede decir, pues no me ha aportado nada todo esto ya lo sabía y me voy igual que estaba aunque eso, ya he dicho que eso no es posible porque seguro que algo ha cambiado seguro que ha conocido a otra gente seguro que si se está aburriendo ha pensado en otras cosas ¿no? como que igual que estaba, no sé, sea, pero pero que sí que nos puede ayudar un poco a dar a, a conocer el impacto que ha tenido eso sí se sabe muchas veces cuando, cuando terminas un proceso una formación si, eres, si tienes cierta conciencia sobre, sobre lo que te ha aportado, ¿no? es decir, pues este curso realmente es que me ha, me ha gustado un montón y no sé por qué muy bien, no sé si le voy a dar uso pero me ha gustado un montón, o bueno, pues es un curso más que de, tampoco no como que esas sensaciones sí que, te, sí que te pueden dar información y a ver por aquí veo en el chat si sí, de verdad el interés a algunas asignaturas en unos talleres relacionados lo de seguir la pista de esto esto, claro eh, sería genial y, y es que esto es con, también como la dificultad que encontramos a medir la transformación ecosocial, ¿no? Es como, es tan, tan amplio y tan abstracto, y los, y los cambios, como los cambios culturales, hay veces que igual pensamos que son muy pequeñitos, que no son suficientes como para cambiar, como los grandes paradigmas culturales, pero es que tampoco es así, hay cambios muy pequeños que generan eh, transformaciones muy grandes a nivel cultural, ¿no? Y que vemos que, que muchos son muy rápidos, que solo en cuestión de, de, de una generación pf, hay patrones culturales de comunicación y de relaciones que se, se han, son muy, muy diferentes. ¿no? Entonces, bueno, eso depende un poco también de hasta, hasta dónde podamos llegar con nuestro proyecto. ¿no? Y también de si trabajamos en una institución y vamos a estar, o, o en una organización y vamos a estar 20, 30 años trabajando en una misma línea y como midiendo el cambio progresivamente, o si hacemos un proyecto de un tema, medimos el impacto que podía, haya, podido, haya podido tener y vamos cambiando, ¿no? Pero bueno, también nos ayuda, eh, bueno, a, a ir, eso, bueno, no voy a entrar ahí porque lo voy a comentar más adelante, ya que luego me voy pisando. Vale. Eh, los supuestos sobre las actividades y los resultados, no es decir, eh, suponiendo esta actividad puede tener este resultado suponiendo que no haya una pandemia o que podamos, no sé, como supuestos que, que damos por hecho de, de que, que vayan a no ocurrir para que ese resultado ocurra. Y luego también eh, nos podemos preguntar eh, ¿Qué sinergias estamos teniendo con otros posibles proyectos, programas, de otros resultados que pueden interferir en los nuestros? Es decir, pues es que nuestro resultado va a contribuir a este otro de esta organización y van, van a sumar ¿no? como el, el impacto final. Comentaba José, las narrativas pueden ayudar a ver ese cambio antes y después, actitudes, comportamientos observables. Exacto. Eh, vale, hay indicadores, para qué hablamos? Como indicadores de éxito, que son como al final del proyecto, ¿cómo sabemos si ha sido exitoso? ¿No? Si, si nos ha ido bien. Luego hay indicadores de avance, que son como referencias que vamos tomando sobre la marcha eh, y que nos ayudan pues a evaluarnos y a modificar eh, el planteamiento que tenemos. Y bueno, hay otra cuestión también que tenemos que, que plantearnos de cómo ese proyecto encaja con la visión y la misión de tu organización, ¿no? de, eh, con la teoría del marco de tu organización. Este es un proyecto específico pues que igual enlaza con esta teoría del marco, con, esta, con este aspecto de la, de la teoría del cambio organizacional. Bueno, para organizaciones, pues igual la visión, pero que es más en eh, 10, 20 o 30 años. Eh, los cambios son más a mediano plazo. ¿no? y como de un espectro más amplio. Um, aquí hablamos también en cómo en el nicho organizacional, de cómo se relaciona nuestra organización en un contexto de otras organizaciones, ¿no? de colaboración con otras redes, con otros niveles organizacionales, eh, bueno con organizaciones con las que hay sinergias ¿no? o con las que se puede colaborar. Eh, luego esto que también es una dificultad muchas veces para organizaciones, el limitar y enfocar tu trabajo y con qué criterios, ¿no? De decir, hasta dónde puedes llegar y hasta dónde no puedes llegar. Muchas veces esto no es fácil, ¿no? Entonces como que te ayuda a, a definir tu ámbito de, de acción. Eh, igual bueno, bueno, los indicadores de éxitos, los supuestos a un nivel más amplio, las líneas estratégicas de actividad que, que tienes en la organización. Y, y bueno, pues te da un marco más amplio que también te ayuda mucho a contarte como organización, ¿no? es decir, estamos aquí por esto, eh, esta es nuestra función, nuestro propósito y, y al menos a, al Tequio, por ejemplo, en nuestra cooperativa nos ha ayudado muchísimo porque, aunque sabíamos lo que hacíamos, pues nos costaba, como es tan diverso también de alguna manera, eh, nos costaba, nos dábamos, como decía antes, un poco por hecho, ¿no? como que todas más o menos lo sabíamos, pero a la hora de contarlo o a la hora de tener una, una coherencia en la visión, pues eh, no había tanta claridad. ¿no? Y esto pues te da mucho más sentido en ese rumbo que tienes como organización y que veíamos al principio. Cuando ya tenemos hecha la, la teoría del cambio, hacemos una revisión de la calidad que tiene. Entonces, esta revisión pues, pasa por ver si es coherente. ¿no? Este modelo, esta lógica eh, teórica es convincente, tiene sentido. ¿no? Los, los resultados tienen el orden adecuado. Hay algún espacio vacío, algo que nos hayamos dejado. Entonces, como ver la coherencia de toda esa lógica de, de, de cambio. Ver la factibilidad, decir cómo es esto de realista, ¿no? Estamos soñando estamos muy alto y esto es algo que eh, no vamos a poder conseguir. O, o sí que igual tenemos, eh, bueno, si ten podemos hacer acciones, ¿no? Tenemos la capacidad y los recursos para implementar acciones que pueden contribuir a esto. O igual necesitamos colaborar con otras organizaciones entidades para hacerlo o necesitamos ajustar y reducir un poco las expectativas. Y eh, nos, eh, tenemos que comprobar también cómo lo vamos a, mon a, mon a monitorizar ¿no? y evaluar pues si están bien diseñados los indicadores, eh, si se pueden medir eh, de una manera periódica, si nos aportarán evidencia, si son convincentes para que nos requieran un poco eh, esa medición del impacto ¿no? que estamos haciendo. Entonces, eh, como que estos tres criterios los aplicamos cuando ya la tenemos. Y luego, para el seguimiento, pues es ideal, como veíamos al principio también, pues tener ese cuadro de mando no a nivel de organización o de proyecto. Eh, lo de los cuadros de mando es una cosa también que hubo un tiempo que me puse a porque es un mundo no lo de los dashboards y nos podemos hacer cosas muy chulas, es decir, pues que tengas unos gráficos que te cuentan eso, pues todos los indicadores, cómo va, que te envíen una, una alerta cuando algo no está yendo bien o cuando está, algo está muy flojo y te está diciendo, deberíamos poner más refuerzo en esto porque nos estamos quedando muy flojos en, en como, no sé en la cohesión grupal de nuestro equipo de trabajo, por ejemplo. Y luego hay muchos que se pueden hacer en Excel, incluso hay plugins y bueno, se pueden hacer como más así más complejos o más sencillos, que se puede hacer simplemente con una celda que se ponga en rojo cuando el número baje de 5 ¿no? Eh, como que se puede complejizar todo lo que queramos. Y bueno, pues lo bueno de esto es eso, tener un operativizado el seguimiento para que sea algo fácil. Porque muchas veces también con lo que hablamos antes de los indicadores es como Pues sí, están igual, están guay los indicadores, pero es muy difícil medirlos. Porque a lo mejor son entrevistas que hay que hacer a 200 personas que van a estar por distintos lugares, en sitios remotos, donde no tienen internet. Y es como, bueno, pues sí, sería muy bueno saber eso, pero hacerlo nos va a llevar una cantidad de recursos y de tiempo que no es, no es factible, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eso. <ríe> Intentar que los, que los indicadores sean algo práctico lo podamos ir midiendo de una, de una manera periódica. Y eh, con ese feedback que nos dan, es decir, si un indicador, vemos una parte que hay algo que se está resistiendo mucho, que, que continuamente ese indicador nos está dando una alerta, pues hay que, hay que recibir ese feedback, ¿no? Y decir ¿qué está pasando aquí para que esto no salga? Porque hay una resistencia. Y, pues a lo mejor es, es por una tarea que es que no nos apetece hacer a ninguna. Y y nos está generando resistencia y al final nos da más que hablar de cabeza que si no lo hacemos, o podemos buscar una alternativa, hacerlo de otra manera, o que lo externalizamos y que lo haga otra persona, otra organización. Entonces, bueno, como ese feedback, integrarlo para corregir nuestros procesos. Y luego, este seguimiento también eh, es importante que, que se defina quién son las personas que tienen que hacerse cargo de este seguimiento. ¿Cuándo se va a hacer el seguimiento? ¿no? ¿Cuándo se va a medir? ¿Qué recursos son necesarios para medirlo? ¿Y eh, cuáles son esos mecanismos para reajustar y para integrar el feedback? Entonces, estas son cuestiones importantes a definir cuando hacemos ese, ese cuadro de mando o ese plan de, de monitoreo. Vale, y bueno, esto es un poco lo que os he contado, eh, más eh, en el marco teórico, y eh, veo que me es, que faltan poco, no, pocos minutines. Entonces os voy a enseñar bueno, rápidamente algunos ejemplos de cómo se, cómo se suele representar. A mí me gusta mucho la, cómo lo ha hecho la teoría de cambio, eh, rate, ¿no? el sello de comercio justo. Se ve un poco mal, creo, el texto. Pero bueno, luego en representación gráfica hay mucha creatividad, ¿no? Y ahí también al final les contar un poco lo que haces en, un, en una infografía y, y es muy guay, ¿no? También como darle esa claridad. Entonces aquí, pues eh, aquí cuenta la, la, la visión ¿no? de, de Comercio Justo, un mundo donde todos los eh, granjeros y trabajadores trabajan, eh, disfrutan de condiciones de vida sostenible y deciden sobre su futuro. Y para ello qué hacen? Pues las intervenciones, eh, mecanismos eh, de precios sostenibles, estándares y certificaciones, desarrollo de mercados, etc. Los resultados que tienen, pues sobre eh, organizaciones de la sociedad civil y tomadores de decisiones, eh, sobre organizaciones productoras, pues incremento de ventas, etc. Esto es un poco lo, como los resultados que tienen. Y, y luego, bueno, esto es más eh, como productos de estas intervenciones y luego estos son ya los resultados, ¿no? Como resultados de esos productos, pues consiguen un mayor de empoderamiento, una participación, un compromiso ciudadano, en digitalización, tal, tal, tal, ¿no? Y esto ya son, se traslada pues, en, como en los impactos eh, que quieren trabajar para llegar a esa visión. Aquí esta es de la mismo de, de Comercio Justo, y esta es, este documento que os, os lo he puesto en la, la documentación que os comparto, es un documento de 50 páginas, la teoría del cambio de, de, de Comercio Justo. ¿No es como esto gráfico es un resumen, pero luego está bien explicado el porqué de cada cosa, los indicadores y... Entonces aquí, bueno, pues es como las acciones que hacen las intervenciones, los productos, ¿no? Como eh, los productos de esa intervención, eh, los resultados de, de esos productos, ¿no? Como ese producto ha generado este resultado y eh, los impactos que generan estos resultados y que contribuyen a la visión. Entonces, esto es como los distintos niveles de precondiciones, ¿no? Estas serían como las precondiciones aquí era el nivel de impacto de cosas que tendrían que ocurrir. Aquí serían como dos, tres niveles de eh, precondiciones y aquí ya la intervención. Y luego eh, también eh, diseñan como los eh, pathways, que son como las rutas. ¿no? Ay, sí, bueno. Las rutas de esta intervención contribuye a este producto y este producto eh, tiene, eh, influye sobre este resultado y sobre este resultado que influye sobre este, este impacto ¿no? entonces como que luego hay, hay sinergias también entre, entre las distintas eh, actividades, intervenciones o resultados bueno esta es otra, ¿no? como... hay algunas que son como muy muy resumidas, otras mucho más detalladas entonces aquí bueno pues está como el propósito eh, que lo hacen a través de los impactos y luego bueno pues qué eh, resultados contribuyen a esos impactos y qué productos contribuyen a esos, a esos resultados y las actividades que se pueden mucho por aquí otra similar otra no eh, la... El bienestar de, de niños y jóvenes se mejora, especialmente de aquellos eh, con más eh, desventajas, vulnerables y marginalizados. ¿Qué tiene que ocurrir? Pues que los, los niños y los jóvenes están seguros, disfrutan de una educación de alta calidad y de, de por vida, que tienen eh, condiciones eh, igualitarias. Y para eso que ocurra, pues, ¿qué tiene que ocurrir? Pues, está no, estos son como los distintos niveles y estas son pues nuestras, nuestras intervenciones. Bueno, esta es otra para la pesca, para pesquerías, eh, sobre educación en, en poblaciones costeras en desventaja. Hay algunas que aunque lo llamen teoría de cambio igual que son muy chulas, pero luego la ves y te quedas un poco igual, ¿no? Es como Necesito a alguien que me la cuente. Y entonces, pero bueno, aquí ya lo bueno que quería traer con esto es que ya aquí jugamos con la creatividad que queramos tener no para contar un poco nuestra organización. Y bueno, en el estamos eh, como trabajando en nuestra teoría del cambio también. Es un proceso lento porque requiere también pues dedicarle horas de reflexión, pero que al final nos ayuda pues a, a ver cuál es el marco de trabajo. ¿no? Nosotros estamos como haciendo esa cadena, pero y, en realidad esta es la parte que tenemos más desarrollado, pero todavía no lo tenemos representado. Y... Para terminar, eh, veo que ya me estoy excediendo dos minutos, eh, lo siento, pero bueno, muy rápidamente. Como unos tips de facilitación, ¿no? Pues, como personas que estamos facilitando procesos de teoría de, del cambio, pues necesitamos conocer bien cómo es la metodología, Hay, tenemos que diseñar un programa junto con la organización que lo vamos a realizar, ¿no? con, los posibles, con los pasos y las sesiones que van a ser necesarias. Y eh, bueno, tenemos que tener pues, la, la, desde la facilitación pues, unas competencias pues, de eh, entender las dinámicas de poder que se dan en las organizaciones, o redes, eh, herramientas de análisis del contexto, de los stakeholders, ¿no? de los agentes involucrados, de la cadena de valor, de un pensamiento causa-efecto, como eh, pues entender eso, por qué ocurren las distintas cosas, eh, capacidad de visualizarlo y de, de integrar pues, material, eh, o, sí, como información teórica en, en elementos gráficos, eh, pensamiento prospectivo, ¿no? como proyectar futuros, eh, ayudar a las personas a expresarse, como mejorar técnicas de comunicación, eh, utilizando pues, dinámicas grupales, interacción. Y estas son como unas metabilidades, esto sería más como a nivel de competencias, y estas metabilidades para la facilitación son como aspectos internos, son como actitudes con las que venimos, como facilitadoras cuando vamos a acompañar un proceso de de cambio, ¿no? Una es que nos lo tenemos que creer, lo primero, ¿no? como que si no nos creemos que el cambio sea posible, pues mejor no facilitemos un proceso de de cambio, es soltar como el desapego ¿no? de nuestras formas de crear y, y de pensar y de hacer las cosas, estamos acompañando un proceso. Entonces, como facilitadoras nos tenemos que desapegar de nuestra manera de, de pensar, ¿no? Eh, la presencia, ¿no? como estar realmente presente en el proceso que está ocurriendo, aprender, mantener, estar muy atento a lo que está sucediendo, creatividad, eh, está, estamos navegando en la incertidumbre, ¿no? entonces pues ser capaz de traer herramientas de creatividad para generar bueno, otras maneras de pensar y de ideación, y, y, y, y surfear, que es manejarnos a nosotros mismos a través de las olas de la complejidad, no es como estamos en un proceso complejo, que no sabemos dónde nos va a llevar y eso va a tener una componente también emocional ¿no? y pues tenemos que estar ahí surfeando bien con nuestros procesos propios como con el propio, el propio proceso del, del grupo. Y nada, pues eh, ya con esto termino eh, con, esta, con esta frase de Alan Watts, que es este filósofo que me, me gusta un montón. Y dice, la única forma de encontrarle sentido al cambio es sumergirse en él, moverse con él y unirse al baile. Y... Son... Bueno, me siento mucho haberme excedido, voy a dejar de compartir. Siempre intento ser como muy escrupuloso con ajustarme al tiempo, pero veo que me he excedido de momento seis minutos, así que os pido perdón por ello. Y antes de terminar, igual, eh, pues no sé, eh, tenía un espacio de reflexión que al final eh, se, me ha, se me ha extendido, y, pero no sé si me podéis dar algunas, algunas opiniones sobre eh, cómo veis si, si creéis que vuestra organización tiene claro el cambio al que le contribuye o si esta metodología puede traer claridad a vuestras organizaciones o a vuestros proyectos. Y igual si sí podemos tener algún comentario. Si hay alguna persona que tiene que irse ya por cuestiones de tiempo, pues no hay ningún problema, pero si algunas os queréis quedar un poquito más para reflexionar, pues bienvenidas. Entonces, no sé, dejo ahí el, la palabra abierta a quien quiera intervenir. Yo tengo una consulta, a Jorge. Y es eh, también porque tiene que ver con las áreas en las que yo me desenvuelvo. Eh, la teoría del cambio, y por lo que se ve en cada uno de los diagramas, está muy vinculada a la teoría del marco lógico. Eh, la, y que de alguna manera yo no lo sé, porque no... no, no solo, solo puedo apreciarlo desde, desde mi eh, vereda disciplinar, que son las ciencias sociales. Eh, mm -hmm. No sé si hay otras teorías como la del marco lógico que sean tan afines a la teoría del cambio porque calzan pero de pero grullo entonces eh, pareciera que para trabajar una teoría del cambio no estoy seguro porque así solamente lo estoy viendo yo eh, debería contarse con la herramienta de la, del marco lógico o quizás como lo han hecho ustedes antes porque ahí también me, me, me pierdo con la planificación estratégica entonces, mi consulta es, desde el marco lógico, cuando uno tiene todo ese, ese barrido de, eh, de secuencia lógica de objetivos, componentes, productos, actividades, insumos, etc., eh, la teoría del cambio es una, es una acción de monitoreo permanente durante todo el desarrollo del proyecto, la teoría del cambio se diseña conjuntamente con esa planificación del proyecto o la teoría del cambio puede incorporarse en, en un proceso intermedio del proyecto donde uno quiera ir evaluando eh, el, el desenvolvimiento de un proyecto. De un proyecto que puede ser un, cualquiera, pues una acción bien localizada o una empresa social o como uno quiera llamarla. Gracias, Pablo. Pues sí, tiene muchas similitudes con el marco lógico. Eh, el marco lógico, al final, digamos que la estructura es muy similar, ¿no? De acciones, resultados y objetivos. Pero este, este marco de teoría de cambio es, es más a nivel teórico, digamos. El marco lógico es, una, es como más, eh, como lo que comentaba antes, al nivel de planificación estratégica, operativa, es decir, darle una lógica al porqué de las acciones pero eh, digamos que la teoría del cambio es como un nivel de abstracción mayor ¿no? de, del proceso de cambio ¿no? y de tenerse en el marco lógico a veces se queda un poco corto ¿no? el, es como vale, el marco lógico se queda en un objetivo no define los objetivos pero a veces se queda un poco flojo en por qué esos objetivos ¿no? y, y cuál es el sentido que tiene ese objetivo principal que estás poniendo o esos objetivos específicos ¿no? y, le, y la teoría del, cam, del cambio es como un nivel un poco superior a ¿no? nivel más de eso, de teórica un poco más marco, digamos eh, con el tema de hacerlo antes, durante o después bueno, después no tiene, no me, puede tener sentido pero se puede hacer en cualquier momento y de hecho muchas veces viene bien hacerlo durante, mientras está sufriendo el proyecto o la organización para dar, darle una coherencia. ¿no? Cuando vemos, uy, nos vendría bien tener un marco que no tenemos ahora mismo. ¿no? Por hecho, muchas organizaciones lo estamos haciendo cuando ya tenemos años de desarrollo. Y el hacerlo nos ayuda a repensarnos y a decir, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿no? Nuestra actividad, que igual, como decía antes, como tenemos una idea general en el equipo, pero en realidad no hay una claridad en cuál es el propósito de nuestra actividad. ¿no? Entonces, eh, para un proyecto, digamos, que lo ideal es hacerlo antes. Eh, de hecho, cuando inicias un proyecto al menos ya tienes una, una eh, planificación. Pero bueno, sí que lo puedes hacer, lo puedes hacer durante, digamos, y te, te aporta también como esta claridad. Sí. Muchas gracias, Jorge. ¿Algún comentario, reflexión más? ¿Cómo lo veis en relación con vuestras organizaciones? ¿Creéis que os podría aportar o que, o que hay claridad suficiente sobre el propósito de vuestras organizaciones? ¿O que vendría bien hacer un proceso así? yo diría que sí, ¿no? que, que es un proceso interesante, ahora el, el, la cuestión es, es el, el tiempo ¿no? o sea, la, la dimensión que tiene esto el tiempo que se requiere y, y las y la priorización, es decir, igual no todo el mundo lo ve prioritario, entonces supongo que, que tienes que estar en un momento organizativo en el que una gran mayoría lo ven como algo prioritario, porque si no pues eh, entiendo que es algo que que lleva mucho trabajo, ¿no? O sea, que, que nos has dado las herramientas y todo, pero yo digo, pues ahora para aterrizar esto eh, puf, no, hay mucha reflexión, mucho trabajo colectivo. Entonces, claro, me imagino que ahí el estar alineados prácticamente toda la organización en que eso es necesario y es prioritario, creo que es un paso previo importante. Sí, y esto es muy importante lo que traes trae porque hay muchas personas que no ven la importancia de traer esto. Pero es igual que no ven la importancia de hablar qué tipo de comunicación vamos a utilizar en la organización. O igual que no ven la importancia de ser conscientes de cómo son las dinámicas de poder o las estructuras organizativas dentro de una organización. No como que tenemos la tendencia a centrarnos en la tarea y en la producción. Y con eso descuidamos los procesos y cómo nos relacionamos ¿no? y las dinámicas que se generan dentro de una organización. Y eso, al, a medio y largo plazo, es el, el origen de los conflictos, del por qué las personas pueden estar desencantadas con una organización, por qué no estén satisfechas o no les está satisfaciendo como su desarrollo personal... O, o por qué emergen conflictos a nivel de rangos, de, de dificultad de colaboración. Y muchas veces el trasfondo tiene que ver con esto, con temas de gobernanza, temas de propósito. ¿no? Y, y tener claridad en, en estas cuestiones, que son como los reproductivos, ¿no? temas de cuidados, ¿no? de qué, qué ocurre, cómo cuidamos a las personas cuando no están en, en un estado óptimo, ¿no? Pues todas estas cuestiones eh, que se suelen dejar a un lado son esenciales para que la parte productiva de tareas de proyectos sea exitosa, ¿no? Entonces eso es importante hacerlo ver a las organizaciones, que es que cuanto más se cuide estos tipo de procesos, mejor va a ser eh, para las personas, para la convivencia, para la productividad, para el, la satisfacción del equipo, ¿no? Y... Y bueno, pueden ser procesos largos, pero que no hay que hacerlos como invertir mucho dado de golpe, ¿no? Que igual se puede hacer pues, en las asambleas anuales o cuando hagamos reuniones de equipo de no sé qué, dedicamos una hora a pensar en esto. Igual hay dos personas que se pueden ir encargando de hacer la reflexión y cuando hay una reunión, traen una propuesta, reciben feedback y lo van avanzando. no Como que no tiene que estar tampoco todo el equipo ahí mucho tiempo, ¿no? Hay maneras de abordarlo ¿no? que son sostenibles con, con mantener el, el trabajo. Eh, sí, José. ¿José, José ah, sí. sí, nada, gracias. Eh, solo para, para aportar un poquillo también eh, de lo que decíais antes de la diferencia en el marco lógico, yo le, lo que veo es las, las interconexiones que hay. ¿no? El marco lógico es una cosa más lineal, más cuadriculada, conocemos ahí de famosas matrices y eso. Pero esto es, es más, más global. ¿no? Si lo haces bien, realmente permite, permite más interconexiones y luego también te obliga a una reflexión previa más, más profunda, ¿no? que, que en el marco lógico se parte de un objetivo que se considera obvio por sí mismo eh, y de ahí ya empezamos a deducir, ¿no? pero realmente llegar a ese objetivo no, no, no es tan obvio. ¿no? Y realmente luego ya sabemos que siempre en cualquier proyecto las... La sinergia, las interconexiones, todo es mucho más complejo de lo que, de lo que parece y de lo que un marco lógico puede, puede representar. ¿no? Y luego mi experiencia lo, al hacerlo o intentar hacerlo, o eso, realmente eh, a veces nos encontramos con las barreras, también se han mencionado, ¿no? que falta información, falta tiempo. Y entonces, pues hay como una intuición de, sí, deberíamos profundizar más, pero es que vamos de cráneo, a ver dónde conseguimos esta información, eh, es muy costosa una información que a lo mejor luego, ¿y para qué? Sobre todo, pues con, con los ritmos que hay de formulación y tal, o con los ritmos de las propias organizaciones de que vamos ya de cráneo, pues si ahora vamos a estar una semana para esto, de estar loco, no ni, ni hablar. ¿no? Entonces, el problema es eso, y luego es hacer la calidad de la herramienta, ¿no? La herramienta es buena. Tiene muchas posibilidades, pero la calidad de cómo usas esa herramienta es lo difícil. Sí, muchas gracias por las aclaraciones. Sí, eh, bueno, es una herramienta que al final, bueno, hoy en día como que cada vez se escucha más, ¿no? Hace se oye más y de hecho, como en muchas, en algunas convocatorias igual también como que se valora, ¿no? Porque al final es contar un poco más como el sentido de la organización, como decía. Pero bueno, pues al final eso tiene esas, esas barreras o limitaciones, ¿no? De la dedicación, del tiempo que le queremos dedicar, de la información que... que podemos, que tenemos o que podemos medir, pero que aunque sean Claro, también hay como distintos grados a, la, a los que queramos llegar, ¿no? Podemos hacer ya una herramienta que sea muy, muy completa que nos aporte mucha información o ir a las etapas iniciales de conectar, ¿no? Pues con ese cambio global, con los primeros cambios y al final es un proceso de reflexión que, que viene muy bien también como a nivel de organización, ¿no? Bueno, no sé si tenéis algún comentario más. Pues no sé, antes de últimas oportunidades, antes de cerrar, que vamos. Al final me he retrasado 20 minutines, realmente os sido perder ello. Y bueno, pues si no hay más comentarios. Eh... Nada, yo eh, os he dejado, eh, Patricia y Elena van a compartir documentación de referencia en este sentido y esta presentación también la pasaré. Uh -huh. Y nada, muchas gracias. Espero que, que os sirva en vuestro trabajo. Y bueno, también, muchas veces lo digo, no, ya lo he comentado, no solo a nivel organizacional, sino también a nivel personal, ¿no? Como de propósito personal, por qué hacemos las cosas los eh, cambios a nivel personal, entonces espero que, que os sirva esta herramienta. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias a todas. Os he, voy a insistir un poquito con lo del corcho este de presentación, porque como esto del online, pues eh, una vez más, ¿no? Pues tiene esta cosa de que no tenemos esos pasillos, esas cosas para hablar entre una con la otra. Pues esto es una forma de, de suplir un poco a eso y decir, bueno, pues, pues si ponéis ahí un poquito vuestra referencia y así os podéis conectar entre vosotras, ¿vale? Entonces, si pincháis ahí, de todas formas le diría a Elena igual que también lo, os lo envíe por mail, pero si pincháis ahí ahora, pues ya luego lo, tranquilamente ponéis un post-it nada con la presentación, si tenéis un LinkedIn o la organización o, o una forma de contactaros porque yo creo que estos espacios ¿no? que nos encontramos gente pues muy afín en muchas cosas pues está bien podernos recontactar de alguna, de alguna manera ¿no? y bueno muchas gracias a todas, yo no me extiendo porque ya no son horas pero muchas gracias a todas por, por haber estado y por haber compartido y muchísimas gracias Jorge porque ha sido muy interesante, muy y, y con muchas herramientas que eso ahora a, a trabajarlas y a ponerlas en práctica. ¿no? Gracias a todas. Gracias, hasta luego. Gracias, José. Agur.